bueno, acá está Pablito vamos, ah, Adela bien bien bien bien, bien, bien, bien bien, pescado de medida sí. vamos Pablo ahí nomás, aporta la filmación eso mirá, mirá, mirá, filé filé, a ver, a ver Pablo, filé mirá, filé de pejerrey acá está Joaquín era un pescador Joaquín a ver, mostráme ese peje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 También las mejores carnadas envasadas al vacío. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launampesca.com.ar.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 tenemos de, de un litro 200 grabados, tenemos vasos térmicos también, eh, ahora ya me veo que sirve el frío, pero bueno, también sirve para, para el calor bien las botellitas de plástico y botellitas de acero que también conservan La botellita de acero podemos utilizarlo tanto con bebidas frías o bebidas calientes tenemos más marcas, tenemos de la marca Coleman, de la marca Stanley, de la marca Discovery Vamos, vos, no le aflojé. Vamos Juan, mirá Juan, mirá. mirá, mirá qué pescadito se trae. Ahí arriba, ahí arriba. Tranquilo, Tranquilo, Juan. Ya está, ya está, traela, traela. Levantale, Juan, levántalo levántalo levantalo, levantalo, levantalo, mira mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Adiós, la zona. No, mirá. Mirá, mirá, mirá qué pescadito, che. Juan, te pasaste, Juan, qué pescador es. ¿Qué es Vamos, la pimpón roja.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 Ahí va. No, no, no. Bueno, mirá, arrancó Juan. Mirá, mirá, mirá, mirá. Oh, oh, oh, ¡Oh! Eso sí que es pescador, ¿eh? Mirá, agarrado el labio, eh. Juan, te pasaste, eh. Felicitaciones. ¿No? Sí, señores, ¿eh? mirá, ahí un pescadito. El pescadito. Mirá. mirá, Adela. Mirá. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ah, derriba el pescadito. Bueno, chino, mirá. mirá. Bien, bien. Buen pescado. Buen pescado, Adela. A ver, a ver ese pescado. Eh, impresionante, re lindo, re lindo. Felicitaciones chino, eh. eh ¿quién va a ser? Miralo, míralo, acá está, Juan. Bien, Juan. Mirá, mirá, Juan, mirá. Mirá la pimpong, mirá sí, qué grande, el mirá. Mirá qué pescado se trae, Juancito. Mirá, mirá. Muy bueno, muy bueno. Arriba, arriba ese pescado lindo. Bien, bien pescado, eh.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 eShops.mercadolibre.com.ar barra air. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar.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 Eh, de medidas para destrabar tuercas como os decía, acá en el mango por aquí te encontrás con otro cuchillo con bueno, los que tiene otra sierra también, ahí mismo, también de excelente calidad y que corta, que es impresionante te encontrás con destornillador Philips que lo das vuelta y del otro lado tiene destornillador plano realmente un accesorio ideal para tener en todo lo que es camping, casa en rincón de Milbert Tigre el arco iris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 Amigos pescadores, ¿cómo están? Ya estamos llegando a la laguna de Madariaga, al club. Así que eh, nuevamente visitando uno de los pesqueros eh, que mejor rindió en la temporada de Pejerrey. Y ahora, eh, ya con la primavera, con el aumento de temperatura, parece que mejoró muchísimo la pesca. Como lo vamos a ver en este material que nos envía el guía Diego Palas a quien le damos un abrazo y un agradecimiento, bueno, ellos estuvieron pescando en esta oportunidad entre la zona de juncos y tuvieron muy buen resultado con pejerreyes de excelente porte, todos del llamado pejerrey de lomo negro, eh, que es un pejerrey que tiene esa pigmentación ya que ahí el agua es un poco más clara que en el centro del espejo pero también está rindiendo muy bien la zona de monte cuadrado en la modalidad de pesca anclada o a contragarete, es decir dejar derivar un poco la embarcación y tirar a favor eh, de la deriva con lo cual uno está adelantándose eh, al paso de la embarcación y eso también da muy buen resultado en cuanto a las líneas bueno Líneas de tres eh, boyas, bajadas de 15 a 30 centímetros, la carnada mojarra que pueden conseguirlas en el kilómetro 112 de la ruta 2 en el Catu. Y bueno, después la verdad que es ir y disfrutar porque son muy buenos pejerreyes, diría yo, la laguna que mejor está rindiendo en tamaño y que además está teniendo muchísima visita de pescadores en esta primavera así que agéndese un viaje le dejamos el teléfono del día Diego Palas para que vaya y disfrute de esta pesca ¿Cómo se vale uh, mira, mira Ahí tiene, hay ahí tiene, vamos, vamos, vamos, vamos, A ver Ah, qué lindo <risa> aguantadito vamos Bien ahí a ver hay Tito. otro lomito negro qué lindo no lo pude grabar bien a ver a ver qué lindo ya sabemos el texto del video, mucho pique. ¿Está corto?